Lo que se ve es que ya había una situación de partida, que es la que muestran las estadísticas, pero mm, la forma en que se ha resuelto internamente la cuestión de la, del cuidado de las familiares y de los hijos, concretamente, y el tema de eh, a quiénes afecta prioritariamente eh, la pérdida de empleo, quienes tenían los trabajos más precarios, eh, jornadas parciales eh, y empleos temporales, eh, se está viendo que es una, una situación completamente feminizada en todos los países.